Bueno, pues antes no estaba afinado el baño cuando he hecho la, el pequeño ejemplo, ahora lo afinado creo que va a estar un poquito mejor. Bueno, el tema en realidad es muy, muy sencillito. Si os, si os fijáis en lo que estoy haciendo, luego os voy a poner enlaces a, a vídeos donde trato más o menos de, lo que, de las distintas secciones que estoy haciendo, quiero decir, a, a las técnicas que uso en las secciones. Bueno, pues si veis eso, realmente os dais cuenta que es una tontería. Entonces, vamos a empezar dando dos veces a la cuerda prima al aire. Dar con yo le he dado con el dedo medio yo creo que, que así es como hay que darle también le podía dar medio índice pero yo creo que así mejor vale y ahora vamos a hacer un, un eh, Fugiman Mountain Breakdown Roll que si os acordáis cuando toca es este vamos a hacerlo en la, en la segunda os vais al vídeo donde lo, lo, lo, lo tratamos ¿vale? os pongo el enlace y entonces, eh, con este roll, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En realidad estamos haciendo lo mismo que el, que el Foggy Mountain Breakdown, que es... Bueno, pues lo vamos a hacer aquí los trastes cuarto y quinto. Y ahora nos vamos a ir al traste tercero de la segunda cuerda. Pongo ahora el traste eh, quinto de la primera cuerda y acabo en re. Y el re no doy un pellizco, sino que hago un forward-backward, por ejemplo. ¿Vale? De manera que hago. ¿Vale? No sé si he hecho exactamente eso cuando lo he tocado antes. Ahí realmente no tengo fijado ningún rol, sino que el que, el que más o menos me va saliendo, me va pidiendo, es el que, el que hago. ¿Vale? Ahora vuelvo a repetir. Me voy al traste séptimo de la primera cuerda. Y Sol. Y aquí puedo hacer bien un rol, igual que aquí, en Re o como he hecho simplemente el, eh, un pellizco en la primera y la segunda, o como he hecho la segunda vez que, que he hecho la melodía, hago un, fo eh, un foggy mountain breakdown roll en la segunda o tercera. Y acabo con un chat con un De manera que quedaría... ¿Vale? Bueno. Y ahora viene la segunda parte. Ahora lo que hago es... Me ha muy claro en el vídeo digamos en la cuando he la melodía vuelvo a dar dos veces y hago digamos partiendo de traste 12 traste 10 vale hago un hammerón en el traste 12 de la segunda cuerda de manera que es como si pusiera re sol y ahora voy a volver a poner el acorde sol aquí. No es el acorde sol completo, el acorde sol completo sería esto. Solamente estoy poniendo este intervalo, ¿vale? Igual que aquí, esto no es el acorde re completo, sino que es este intervalo. Y este no es el acorde sol completo, sino que es solamente este intervalo. ¿Vale? Entonces repito. Y ahora hago el segunda y primera, o primera y segunda mejor dicho, y la segunda pisada en el, el traste 8. Y ahora voy avanzando cromáticamente hacia abajo, no cromáticamente, perdón. Hago 8, 7, 5, pero el 5 no lo pongo solamente esta nota, sino pongo el intervalo que sería, equivaldría a 2, ¿vale? Repito esto, que no me está quedando muy claro. Y ahora pongo Do. Estoy poniendo la tercera, la cuarta, la tercera, la segunda. Y esto sería un Si menor. Sol, Do, Sol. Esto realmente, no, yo creo que no entra en la canción, el Si menor digamos lo podemos poner así pero este esta esta inversión queda más chula entonces hago y aquí estoy pellizcando las tres las tres tres y aquí pues es un do pero sin poner el, la cuerda prima, no hace falta en este caso. ¿Vale? Y luego al acabar lo que he hecho es el... lo de siempre, pero en vez de acabar he hecho una escala cromática. También tengo un vídeo por ahí cuando lo estaba aprendiendo, ¿vale? La escala es más larga. Perdón. Esta sería la escala cromática. Solamente pongo esto. Perdón. Si la hago lenta no me sale. Bueno. Ahí veis el vídeo que tengo y lo, lo sacáis. Si no os compráis el libro de Peter Wernick que es de donde lo, lo saqué y lo estudiáis también. <risa>